Buenas tardes a todos. Eh, empezamos una semana más, un martes más. Buenas tardes desde España, perdón. Buenos días en México. Sé que allá son las nueve de la mañana, ocho en algunos estados. Eh, pues eso, un martes más. El cuarta, la cuarta semana de bajo radar México. Hoy tenemos la última de las cuatro masterclass que hemos programado en esta primera etapa formativa desde os, donde os queríamos acompañar a pensar vuestros proyectos en clave de innovación. Eh, el sábado pasado también fue la última, el, el, último, el último de los espacios de contagio cultural eh, que, que fue, estuvo liderado moderado por Ángel Mestres y con la participación de Jorge Melguizo y Mauricio Delfín y se conecta mucho con, con, con la sesión de hoy. ¿no? El sábado pasado hablábamos del co, del cooperar, de colaborar, de coproducir. La conversación se fue un poco por los, por los lados de para quién hacemos cultura y con quién la hacemos. Pero, y también ¿no? pues mirando ese co con los públicos y con nuestras comunidades eh, pero bueno, era uno de los grandes pilares de este programa. Eh, desde el inicio siempre hemos dicho que la financiación, la sostenibilidad de nuestros proyectos no parte tanto por, por, por, ese, por, ese, por esos recursos económicos, sino por la capacidad de, de los proyectos en, en, en construir comunidades de personas y de amigos, de redes, de, de, de, de todo ese grupo de, de, de, de las personas a las que nuestro proyecto quiere, dar un, quiere poner en el centro y comunidades de, aliad, de aliados, de instituciones aliadas. Eh, yo creo que llega el momento, y lo, por eso le queríamos, eh, me parece casi que la... la, la la clase más importante del ciclo eh, por, por ese cambio de mirada de, de entender que, que ya no podemos hacer los proyectos solos y que si queremos sacar adelante nuestros proyectos culturales tenemos que aprender a, a identificar qué podemos ofrecer y no tanto qué, qué debemos pedir a las instituciones sino qué ofrecen nuestros proyectos a otro tipo de organizaciones, instituciones, eh, colectivos, partners colaboradores, ¿no? Que en, intentar hacer el ejercicio de mirar nuestro proyecto, salirnos hoy de, de nuestro proyecto y de lo que queremos hacer y empezar a pensar en nuestro proyecto como una herramienta para trabajar con otra gente, para compartir nuestros valores o para encontrar esas personas que comparten nuestros valores y trabajar juntas y aportar todo nuestro, nuestro bagaje cultural y enriquecer es, con nuestro bagaje cultural a otras organizaciones. Eh, está claro que en el mundo y en el sector cultural somos expertos en... en ¿no? en sacar adelante los proyectos sin recursos, entonces yo creo que lo que tenemos que aprender es a, a, a trabajar en equipo, a trabajar para, para y con, no con, con y no para. Eh, bienvenidos a todos, eh, esto ha sido duro, ha sido intenso, han sido más de ocho sesiones, no me voy a robar ni un minutico más porque hoy el protagonista es Jordi Joanos, eh, a quien le, le, le cederé la palabra en unos minuticos, y, pero antes hago una presentación oficial de su de, de su bio y, su trayectoria, y de su trayectoria que voy a leer directamente. Jordi Joanos, bienvenido, buenos días, gracias por, por participar Jordi. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar por aquí. Jordi Joanos es asesor, mmm, experto en networking y planificación estratégica para el tercer sector y organizaciones no gubernamentales. Es biólogo de formación y dada su hiperactividad profesional y social es también actualmente director de la Fundación Plan for Planet España. Difusor del sistema Bicorp en España y profesor asociado de la Universidad Huberta de Cataluña. Cofundador del PED que se muerde la cola, una agencia especializada en, comunic en, en comunicación para, la, para ONGs. Broker social y networker. Es experto en desarrollo y planificación estratégica institucional y desarrollo de redes. Eh, como ya os comentaba, Jordi hoy nos va a intentar acercar todo este mundo de, de las alianzas, hacernos una foto de cómo colaborar, con quién colaborar y, y diferentes eh, estrategias para, para identificar a nuestros posibles aliados. Es fundamental y, y yo no te robo más minutos de tu, de, de tu masterclass y iré entrando y saliendo a lo largo de la charla. Eh, todos tuyos, bienvenido Jordi muchísimas gracias Muchas gracias Tomás por la presentación eh, decir que si sí estudié biología pero no, no he ejercido nunca de biólogo no sé si por suerte o por desgracia pero siempre he trabajado eh, en, en ONGs en organizaciones del tercer sector siempre del ámbito ambiental aunque también con bastantes entradas en temas culturales y en otros temas también relacionados y siempre con la lógica de Trabajar con personas, defender en mi caso el tema ambiental, pero siempre a través de la construcción, de la creación, del fortalecimiento de redes de personas. Eh, quería, quería hacer una primera distinción, una cosa primero. Cuando nosotros sabemos ahora, cuando estemos hablando aquí de redes... Eh, quizás sea por mi edad o no sé por lo que es. Yo no hablo tanto de las redes sociales como se entienden ahora mismo de Facebook, de Instagram, etcétera sino hablo de redes de gente, de personas. En algún momento veréis que hacemos alguna referencia a redes sociales, digamos, las casi a, empiezan a ser las convencionales, pero siempre intentaremos hablar de redes de personas. Y luego cómo se adapta a eso a las diferentes herramientas que tengamos ya será una decisión de cada uno de, de nosotros, ¿no? decir también, que se lo estaba comentando antes de empezar la charla, de que me hace una especial ilusión de, de, de dar esta charla aquí con, con ustedes allá en, en, en México, porque uno de mis sueños que no he podido todavía realizar es visitar justamente Baja California y el desierto de Sonora. Yo soy muy de secanos, me gustan mucho mirar pájaros, me gusta mucho la naturaleza. Y cuando me propusieron esto dije, dije, caray, esto es como una especie de casualidad, ¿no? de, de, de, una coincidencia aquí increíble y todavía es más aliciente para, para intentar que esta charla sea lo más constructiva posible. Antes de pasar a la presentación, también como, como último... Un momentito, solo comentar que las preguntas y respuestas que te quieran hacer las pueden hacer en, el, en el chat... Y, y aquí hoy yo me retiro y te sigo escuchando desde atrás eso era justamente lo que quería decir eh, cualquier momento que alguien quiera hacer una pregunta, que, le la, que levante la mano o lo que tengáis que hacer y Tomás ya nos irá manejando un poquito el tema y, y irá haciendo entrar las preguntas para hacerlo lo más interactivo que se pueda Voy a compartir pantalla. Eh, agradeceré que cuando, cuando se vea la pantalla eh, me lo digáis. Dame un segundito, a ver si soy capaz. Un segundo, por favor. Eh, a ver. ¿Me podéis confirmar, por favor, que se ve bien? Se ve perfecto. perfecto. Vale, pues perfecto. Pues entonces empecemos, ¿no? A ver, ¿por qué no pasa? Aquí um, Quería hablar primero un poquito de, de, de iremos entrando en diferentes cuestiones ¿no? de, de, relacionadas con las alianzas, con las redes de personas, con la gente, cómo nos relacionamos con todo. ¿no? Pero hace tiempo que, que con, la, con la actual crisis de la pandemia, que está afectando tanto a países como España, como México, como Brasil, como Estados Unidos, como muchos países del mundo, Muchas veces se habla de, de la crisis del, del coronavirus, pero también se hablan de otras crisis eh, que van asociadas, como la económica, la, la de recursos, la, de, la del cambio, la, de, la crisis climática, diversidad, y al final acaba siendo un pez que va mordiendo otro que va haciendo cada vez más grande ese problema. ¿no? Son desafíos nuevos que hasta ahora no habíamos tenido que afrontar de la manera que la estamos afrontando ahora. La situación actual lo que nos está generando es una manera, la necesidad de una manera nueva de relacionarnos. Son tan grandes esos problemas, esos desafíos que raramente podemos, podemos afrontarlos solos. Y además son globales, además de grandes son globales, con lo cual... Normalmente una persona que estamos en un sitio determinado, ustedes allá en México, aquí yo estoy hablando desde cerca de Barcelona, eh, tenemos poca capacidad de interactuar en otros lugares, en otros territorios, en otros países, en, otro, en otros continentes. ¿no? Y ahí esos, esos retos globales hacen que las alianzas, la necesidad de contactar con otros, con otros pares complementarios, etc., es cada vez más necesario, ¿no? Hace muchos años, en el año 2000 más o menos, una persona argentina a la que yo considero mi mentor me dijo esta frase que les pongo aquí eh, y que les confieso que yo tardé cinco años en entender. Y no me avergüenza para nada decirlo. Estamos hablando del año 2000. ¿no? Y Me decía que nos juntáramos, que nos hiciéramos cosas eh, en, para realizar aquello que solo juntos podíamos hacer mejor y desde la diversidad y a distancia. Insisto, es aquello que solo juntos podemos hacer mejor desde la diversidad y a distancia. Como les decía antes, a mí, yo tardé cinco años en, en entender esta, esta, esta frase, esta sentencia de, de, de esta persona argentina, de mi mentor, Me hizo, y a lo largo del tiempo he ido viendo el sentido que tenía de juntos, de, esas, de esa cosa que, que juntarnos para conseguir un mayor impacto, para conseguir un mayor um, conseguir los objetivos plenamente de lo que nosotros quisiéramos hacer desde la diversidad, eh, no solamente quedarnos con los nuestros, sino buscar gente diversa, gente de otros sectores que complementen, que nos den otras miradas, que nos den otras lógicas, lo que los, eh, los anglosajones llaman el think out of the box, ¿no? pensar fuera de la, de la caja para poder eh, ver otros puntos de vista que son siempre necesarios y a distancia el tema a distancia ahora mismo con esto, que ahora mismo yo les estoy hablando desde Barcelona, y ustedes están la mayoría en México, con lo cual la distancia casi ha dejado de ser un problema ¿no? Eh, vale la pena decir antes de nada de que yo soy un acérrimo defensor de los encuentros personales, por muchas redes sociales que haya, por muchos zooms, por muchos teams por muchos diferentes por muchas diferentes plataformas de conexión el contacto humano, el Oler a la otra persona, el ver las reacciones que tiene es una cosa insustituible y ahora mismo a ustedes no les veo. No les veo si hacen buena cara, si hacen mala, mala cara, si están contentos, si están tristes, si están felices o si se están ahí rascando en la cabeza en algún sitio. Eso cuando, cuando se está cara a cara, eso es más fácil de entender y te da un feedback que realmente es importante para lo que iremos hablando luego, ¿no? Es decir, la distancia, la diversidad, juntos, es importante. Y yo les digo, e insisto, de que aunque se pueda hacer mucha cosa a distancia, nunca pierdan la posibilidad o nunca dejen de desaprovechar la posibilidad de generar algo eh, en la distancia corta. A mí me decía, el mismo mentor eh, que me comentaba esta frase, me decía, las cosas mejores son las que se pueden hacer a distancia de mate. No sé si saben lo que es el mate, la bebida esa que toman los argentinos, y se pasa de uno al otro, el mate se pasa de uno al otro y se comparte. Esa distancia de mate es una cosa que nunca se tendría que dejar de, de tener en cuenta. ¿Son necesarias las alianzas? No sé, cada uno puede pensar lo que quiera. En mi opinión, sí. En mi opinión no es que sean necesarias, sino que son imprescindibles. Yo he puesto aquí dos dibujos tontos, uno es del famoso Quijote de, de Miguel de Cervantes, que iba solo luchando contra los molinos, que parecía que eran gigantes allí, él solo ante todos y ante todo y el peligro. Junto a esta viñeta, de que no sé si la han visto estos cómics, pero yo se los recomiendo porque son muy interesantes, de que se ve a una orca que está intentando comer a un pingüino. Y la única manera de poder salvarse, es que se ponen en un iceberg y se ponen todos en la esquinita de al lado, levantan el iceberg y la horca y la se pega un tortazo total contra, contra el iceberg. ¿no? Es una caricatura, evidentemente, pero para mí da mucho, mucho ejemplo de lo que también estaba comentando antes Tomás. ¿no? Juntarnos, conseguimos mayor impacto, lo iremos hablando después, conseguimos mayor resonancia, conseguimos asumir los o sea, llegar a los objetivos antes, mejor, y completamente, ¿no? O sea, es una cosa que siempre se tiene que tener en cuenta. ¿Eso quiere decir que nunca puedes ir solo nunca tengas que ir solo? Bueno, igual sí, igual es una cosa que de momento la tengas que empezar tú solo o sola. Eso, por supuesto, que está siempre dentro de, de, lo, de, de, la, de las posibilidades, ¿no? Pero que en algún momento te hará falta, y a medida que vayan creciendo las empre los emprendimientos, las iniciativas que se desarrollen, a medida que vayan creciendo en eh, impacto, en capacidad, en, en, en, en trabajo, valga la, valga la redundancia, las alianzas cada vez se hacen más necesarias y llega un momento que para escalar, para mejorar, para crecer, la, son absolutamente imprescindibles. Me preguntaba yo si había algún tipo de estándar internacional de trabajo en el tema de las alianzas. Bueno, hay diferentes, diferentes cosas. Yo me quedo con una, igual es un poco por deformación profesional, pero no lo es en el fondo, que es el, eh, digamos, lo, el, el marco que creó Naciones Unidas eh, hace ya unos años de los llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos vinculados con temas sociales y ambientados, ambientales, desde educación, pobreza, etcétera, etcétera. Medio ambiente, cambio climático, mares, alimentación sana, etcétera, etcétera. Pero a mí el que más me interesa es el número 17, el último de los, de los, de los objetivos. ¿no? Eh, el 17 es el de alianzas para lograr los objetivos. Ese es el título. Todo el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 16 más que están impulsados por Naciones Unidas, son temáticos. Ya les digo, desde educación, de calidad, emergencia climática, eh, temas de biodiversidad, temas marinos, temas de educación, tema de pobreza, todos son temáticos, excepto el 17, que lo que te, lo que te propone, lo que te da el marco de trabajo es el de alianzas para lograr los objetivos. A mí eso ya me parece una declaración de intenciones. De hecho, yo que trabajo mucho con la órbita de los, de los ODS, siempre lo digo, el que me tocaría a mí, yo como os ha dicho antes, Tomás, ahora mismo, aparte de hacer otras cosas como charlas como estas, estoy dirigiendo la fundación Plan for the Planet en España, que por cierto, Plan for the Planet, nuestra, nuestra finca, una delegación y una finca donde hacemos plantaciones de forma regular está en México, está en el estado de Campeche, en Península de Yucatán, eh, y uno de los, nosotros el objetivo que nos tocaría por, por defecto, por decirlo así, es el número 13 que es el de cambio climático, el de emergencia climática, pero cuando a mí me toca dar charlas o cuando me toca hablar con clientes, digamos decir, con empresas y con instituciones públicas o privadas que quieran colaborar con nosotros destaco este, no destaco el 13 el 13 es, por supuesto es importante, por supuesto es necesario y más para nuestro trabajo, pero para mí el 17 es lo que da el marco a todo entonces, yo les recomiendo, no sé si podéis, eh, Tomás, si podéis mirar el tema de, de, de si podéis ver un, un link a, a los objetivos de desarrollo sostenible, verán que hay toda una serie de, eh, todos los objetivos tienen un desarrollo por debajo y hay muchas, uh, hay toda una serie de, de, de, de prácticas, de buenas prácticas y de recomendaciones y de subobjetivos, por decirlo así, debajo de cada uno, el 17 vale la pena mirarlo. Si los pueden mirar en, el, en la web de Naciones Unidas, seguro que lo pueden encontrar fácil. Es eso que les decía, solo, solos o juntos, eso ya es una decisión de cada uno. Mi recomendación es siempre intentar hacerlo juntos. Y sobre todo sobre toda la pregunta que a mí es forma recurrente en todas las iniciativas en las que yo colaboro, trabajo o que, o que desarrollo de alguna manera, es cuál es la manera de generar mayor impacto. A mí, personalmente, siempre me ha servido trabajar con gente, con otras personas, con otras instituciones que complementen y que potencien el impacto que genera cualquier iniciativa que desarrollemos. Quería, para enmarcar un poquito, esto era la presentación, por decirlo así, esto era el, el, el, el, el momento primero, el englobe de lo que íbamos a charlar, pero me preguntaba que nos, qué preguntas nos podíamos hacer en torno a las alianzas, ¿no? La primera que salía, por supuesto, es que son las alianzas. Y me he ido a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, y he puesto dos de las aceptaciones que me parecían más interesantes para esta charla de hoy. ¿no? La acepción 3 es un pacto, leo, leo literalmente, es un pacto, un convenio o tratado, en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes. Y la acepción 7 eh, es unión de cosas que concurren a un mismo fin. Mi experiencia me dice que a estas dos acepciones les falta un componente que para mí es básico y que lo hemos comentado antes. ¿no? Yo añadiría al final de cada una de las acepciones algo así como para que generen impacto en los territorios y comunidades en las que se trabaja. Es decir, pacto, convenio, tratado, en que se recogen los términos en que se lían dos o más partes para generar impacto. Y unión de, dos, de cosas que concluyen a un mismo fin para generar impacto. Las alianzas para hacer bonito, para que me entiendan, bueno, pueden servir, pueden tener una lógica mucho más eh, comunicacional, política, si me apuran, no sé, ahí es de esto, pero si realmente, por decirlo de una manera así, un poco coloquial, ¿no? pero si realmente haces el esfuerzo de aliarte con alguien, de asociarte con alguien, solo para estar asociado con ese alguien, pierdes un potencial de impacto en territorio y comunidades. Realmente muy grande. Con lo cual yo siempre les diría que cuando quieran hacer una alianza, cuando busquen una de estas alianzas, siempre sea para un objetivo concreto y que genere impacto. ¿no? De esto es lo que hablaremos también. Cuando me preguntaba yo para qué hacerlas, me preguntaban unas cuantas preguntas. ¿no? Sabemos de todo. Llegamos a todo y a, todo y a, y a todos. Necesitamos... Saber, incluso necesitamos nosotros saber de todas las cosas y poder llegar a todas las personas del mundo o hay alguien que nos puede ayudar porque sabe más de otra cosa. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de, temo, de temas eh, tecnológicos. Pues bueno, ahora mismo, antes de estar aquí en esta charla, estaba con una persona que nos está ayudando a desarrollar un producto tecnológico. Yo no me voy a poner a aprender eso. Me he aliado con esas personas. Todo bien. ¿Para qué? Para generar un impacto. ¿no? Y sobre todo una pregunta. ¿Hay alguien que sepa más de nosotros que nosotros en ese aspecto concreto? Yo no sé ustedes, pero yo no sé de todo, desde luego. Y siempre hay alguien que sabe más, de, que, que, más que yo. Si yo me puedo buscar a estas personas y aliar con estas personas, seguro que conseguiré mejor ese impacto que, que buscamos, que queremos generar. ¿no? Importante también entender que esos aliados tienen que tener los mismos intereses que nosotros. O al menos compartir algunos de ellos. Igual no es necesario... Con, con, converger en todos los porque entonces casi seríamos los mismos seríamos clones no pero sí tener un mismo impacto o sea tener un mismo interés perdón me lo invento eh, mejorar condiciones de pobreza en barrios desfavorecidos de sus ciudades por decir algo me da igual lo que sea no eso se puede abordar desde la lógica cultural desde la lógica ambiental desde la lógica económica el objetivo el interés final es el mismo erradicar la pobreza en esos barrios si podemos complementar esos diferentes «approach» que llaman los ingleses, es, siempre será una cosa muy importante. Son diversos a nosotros, pero compartimos intereses. Y la pregunta final para mí, que es importante y que siempre nos tenemos que hacer a la hora de pensar en alianzas es, ¿queremos realmente ir solos? Luego hablaremos de los miedos también, porque esto va muy relacionado con los miedos a buscar aliados. Nos van a, nos van a hacer alguna mala jugada, nos van a robar cosas voy a tener que darme de estos. Vamos a hablar un poquito de eso también. Hablaremos un poco también de cómo hacerlas. Hablaremos del nivel de relacionamiento, no solo entre instituciones, sino también entre personas, porque las alianzas pueden ser entre organizaciones, pero también pueden ser entre personas individuales. Y eso es muy importante. Veremos la relación, primero hablaremos de las personas, de los niveles de relacionamiento entre las personas y ver cómo eso de una forma u otra se puede también extrapolar a, a las organizaciones. ¿no? Y por último, ¿con quién hacerlas? Con, quién, eh, con quien sea necesario, siempre, a todo, a todo coste, ya lo veremos. Y hablaremos de nuestras bases de contacto y del networking. ¿Por qué hablaremos de esto en una charla sobre alianzas? Porque las alianzas suelen salir de organizaciones que tú conoces. Y como más próximos a ti estén las personas de, o, o las instituciones a las, con las cuales tú pretendes aliarte o como más cerca estén de alguien a, con quien tú tengas confianza, es casi seguro que tendrán, tienen muchas más posibilidades de ser exitosas que no si vas a puerta fría a buscar una alianza con cualquiera. Que no es imposible y, y, no es, y a lo mejor es recomendable en algún caso. ¿no? Pero hablaremos un poquito de networking también para ver cómo podemos... Enfocar la búsqueda de potenciales aliados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Tomás, ¿hay alguna pregunta que se pueda hacer? Por ahora no, sigue tranquilo, aquí estamos escuchándote. Perfecto. ¿Para qué Quiero hacer? Quiero repasar ¿no? esto, ¿no? Tal vez eh, a mí lo que me... Lo, no, muy remarcable el tema del objetivo 17, ¿no? Que aunque la, que un pacto de tantas naciones que cuesta tanto eh, se haya firmado y, y que todos son temáticos, ¿no? que ¿no? lo que tú ya, ya mencionabas, ¿no? la relevancia de que uno de los objetivos sea trabajar en, en alianza, ¿no? más allá de para qué nos aliamos. Y la, la siguiente pregunta que resume esta primera parte, ¿no? eh, ¿para qué nos aliamos? ¿no? Buscar ese objetivo común, no, no siempre ¿no? buscar ese, ese objetivo común que nos, que nos genere impacto. Exacto, sí, sí, el, el, el, ODS, el, el ODS 17 lo que nos da es, es un marco de, o sea, un, un espacio donde poner ese, ese concepto de las alianzas, ¿no? Por primera vez, en, en, en mi experiencia al menos, por primera vez hay un marco global, porque es de Naciones Unidas, en teoría es un marco multilateral, global, llamémoslo como quieras, que nos da unas pautas para poder establecer alianzas y nos dice incluso otros 16 temas en los que podemos establecer alianzas. Seguro que hay más, millones más, pero al menos nos da un marco conceptual de dónde establecer alianzas. Yo para mí es un paso, ha sido un paso realmente muy importante tener ese objetivo 17 en una declaración global aprobada por los, no sé cuántos países ahora son, porque van entrando y saliendo 190 y pico países de Naciones Unidas, ¿no? ¿Para qué hacer las alianzas? ¿Cuáles son los beneficios de las alianzas? ¿Por qué nos tenemos que aliar? ¿No? Yo he puesto cinco, pero no tienen por qué ser solamente estos. Y seguro que dentro de cada uno de estos hay alguno que se puede variar o algo así. Y ustedes lo que tienen que hacer es encontrar su sentido, su beneficio. ¿Cuál es el beneficio de buscar una alianza? ¿No? Por supuesto, el fortalecimiento de la estrategia. Si intercambiamos ideas y trabajos y cosas con otras organizaciones, con otras personas, aumentaremos el alcance y la posibilidad de éxito. Eh, perdonad pero están llamando a mi teléfono No, es, es el fijo de casa y no lo he podido, no lo he podido silenciar, perdonadme eh, por otro lado es incrementar recursos financieros habilidades, competencias que nosotros podemos en ese momento no disponer o que necesitemos más simplemente y que podamos llegar a esas habilidades a esas competencias, a esos conocimientos y recursos financieros de una manera que si no, no podríamos llegar. Perdonen un momento, pero lo voy a apagar porque esto es... Un... Vale, ya está. Perdonad, ¿eh? Decíamos, incrementar, incrementar recursos financieros. También el tema de, de, consolidar, de consolidar la cultura de las organizaciones en las que estamos. Y también... Eh, romper un poquito con el paradigma ese de que las ONG solo se pueden juntar con ONGs, de que las empresas solo se pueden juntar con empresas, allí es un ser lo más, lo más uh, no tener tabús a la hora de buscar aliados ¿no? lo importante es consolidar esa cultura de, la, de lo que estás haciendo, enriqueciendo y, con, y consolidando y, for, y, y, y generando una cultura incluso de alianzas, incluso de pactos con otras organizaciones ¿no? por supuesto generar más oportunidades de crecimiento. Luego hablaremos de, de los tipos de alianzas que pueden ser entre ONGs, entre empresas, entre diferentes cosas y verán que todas están más o menos vinculadas con los temas de crecimiento. Ya lo veremos más adelante en un cuadro que hemos preparado, pero esa es una de las claves. O sea, normalmente cuando buscas alianzas es porque estás buscando de generar un crecimiento, de desarrollar tu iniciativa, tu ONG, tu empresa, tu lo que sea, no, es ir subiendo, es ir ganando en oportunidad de, de impacto, ampliación de la cobertura de tu trabajo. Y para mí también un tema muy importante es que dependiendo de con quién te alíes, ahí eh, pongo un condicional, dependiendo de con quién, refuerzas también la legitimidad de la causa en la que estás trabajando, incorporando a veces a organizaciones públicas, privadas, quien sea, refuerzas muchísimo la causa de, de, en la que estás tú, trabajando desde tu organización a nivel personal, etcétera, etcétera. No sé, como poner un ejemplo, y me lo invento por favor y no, no de esto, ¿no? pero si estás trabajando con temas de bosque, de bosques por ejemplo, o estás trabajando con temas culturales, que sé, pongamos un ejemplo de un circo, pues llegar por ejemplo a una alianza, tú tienes un circo en, en tu ciudad, en no sé dónde, y llegas a una alianza con el Cirque du Soleil, Seguro que tu, tu causa, tu circo, se verá reforzado seguro, porque ese aliado con el que has tenido te aporta esa legitimidad, esa manera de trabajar, esa cosa que puede ayudarte a generar muchísimo más impacto, en, insisto, en territorios y en comunidades con las que trabajas. Decíamos antes que cómo afrontábamos el trabajo en alianzas, ¿no? Eso ya depende de cada uno de nosotros y no es una cuestión menor. Cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre, y literalmente, y afrontamos las cosas de una manera totalmente diferente. Yo lo que puedo hacer es hablar de unas cuantas cosas aquí que pueden ayudarnos a pensar, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer el ejercicio este en cada uno de los momentos en que queramos generar alianzas o nos propongan la generación de alianzas. ¿no? El primero que siempre viene es el, de, el, de, el del miedo, el del miedo a liarte, ostras voy a exponer mi idea, me la van a copiar, si yo me alío con unos es que son más grandes que yo y me la van a copiar y me van a dejar fuera. Y la pregunta esta que para mí no es menor, sino es absolutamente clave en todo esto, ¿no? si para recibir tengo que dar, Tomás lo ha comentado antes en un momento de la presentación, ¿no? la generosidad, para mí el concepto este de generosidad en trabajo en redes, en trabajo en alianzas es clave, Tú no puedes pretender que alguien se quiera liar contigo por tu cara bonita o porque sí, lo va a hacer legítimamente como tú también lo harías porque te da algo a cambio. El algo a cambio de ese que te da, ahí es donde se puede discutir si te lo da por interés, si no te lo da por interés, si te lo da por interés si lo aceptas o no, si no te lo da por interés que querrá por detrás. Pero perder ese miedo, ese recelo e investigar y probar, yo para mí es uno de los momentos más claves de la generación de cualquier alianza, de cualquier um, colaboración con, con quien sea. ¿no? Pero insisto, el concepto este, para recibir tengo que dar primero. Si tú a cualquier reunión, si tú a cualquier alianza que quieras generar, ofreces primero lo que tú tienes, es infinitamente más sencillo de conseguir el éxito de esa alianza. Cantidad versus calidad. ¿Nos tenemos que aliar con mucha gente? O a lo mejor con uno ya vale. La pregunta otra vez es, dependiendo de, no hay una norma escrita. A veces para conseguir determinados impactos o determinados resultados te tienes que aliar con mucha gente, qué sé yo, pequeñas comunidades campesinas en no sé dónde, o a lo mejor con una te puedes ya dar el impacto, la Asociación de Comunidades Campesinas de no sé dónde, del Estado de Sonora y de Baja California. Me lo estoy inventando porque no sé ni si existe, ¿eh? pero ya me entienden lo que quiero decir. O sea, ya me explico, intento explicarme, vaya, cantidad versus calidad. No hay, una, no hay una norma básica. Es cuestión del objetivo que quieras delimitar tú, investigar con quién te quieres aliar y a partir de ahí trabajar en función de los objetivos que quieras conseguir. ¿no? Disciplina técnica y herramientas. Las alianzas no es una cosa que se hace en un momento puntual y luego ya se va. La alianza, la creación de la alianza necesita mucha disciplina porque tienes que ser generoso y demostrarlo y tienes que exigir generosidad y, de, y que te la demuestren, pero también tienes que tener una técnica y unas herramientas para optimizar al máximo esa, esas, esas alianzas. ¿no? Por ejemplo, tengo mi red de contactos estructurada, actualizada y optimizada para que en un momento determinado que necesite una alianza, buscar con quién poder aliarme eso lo hablaremos después ¿no? o dicho de otra manera quiero aliarme, necesito aliarme con alguien ¿de dónde carajo saco yo el, el nombre de esa persona o de esa institución que me pueda, uh, que me pueda ayudar, que, que pueda aliarse conmigo para conseguir ese fin eso lo hablaremos más tarde también y luego las capacidades ¿no? con, lo que, con lo que yo tengo ahora, con lo que yo soy ahora realmente soy atractivo para otras personas que quieran aliarse conmigo Necesito las nuevas tecnologías para lograr buenas alianzas, de eso que estábamos hablando antes. Son preguntas que nos tenemos que ir, a hacer, ir haciendo a medida que vayamos trabajando. Ninguna tiene una respuesta única, ningún, o al menos en mi criterio ninguna tiene una respuesta única porque dependerá de cada momento, dependerá de cada alianza que se quiera generar, de cada objetivo que quieras conseguir, de cada causa que quieras conseguir. La decisión de si vas por aquí o vas por allá será diferente. Y, de, y, cada, y cada caso será diferente. Y cada vez, y a veces dentro de una misma tendrá diferentes oportunidades, porque a lo mejor te puedes para una misma causa aliar para unas cosas con unas personas y aliar con otras para otras, para otras para otras cosas dentro de la misma causa. Eso lo, iremos, lo, lo iréis viendo vosotros a medida que vayáis trabajando. ¿Alguna pregunta? Porque puede cambiar un poquitín de, de tema. Tomás. No, bien. Eh, de nuevo, si, si quieres, no, me quedo con, con algunas cositas que has dicho eh, y que yo también apuntaba cuando empezábamos a hablar en el, el Canvas al principio del programa sobre el, de estructurando el Business Model Canvas, ¿no? en la casilla de aliados, y, y decíamos a, a, a, en lo de cantidad versus calidad, por ejemplo, que ya nos, nos mencionabas, hasta qué punto, hasta qué punto conviene aliarnos ¿no? Y, y, y valorar esas alianzas que vamos a crear y que conlleva aliarse con alguien, ¿no? de repente, porque a lo mejor la alianza te genera más trabajo que soluciones. Y por el otro lado, eh, el otro día Mauricio Delfín en su charla, en la del sábado, también abrió el tema que tal vez lo dejo como un tema de debate para el final, que me pareció súper interesante, ¿no? como que ha habido, la, ¿no? este, venimos toda una etapa de trabajar en red, de generar redes, y quién no, quién no ha hablado, ¿no? ¿Quién, no quién no ha formado parte de una red en estos, ¿no? en, en estos últimos años, y él planteaba eh, que debíamos empezar a pensar en, en, en esos para qué nos aliábamos claro. y cómo se trabajaba. Y todas esas herramientas para trabajar colaborativamente, para compartir información, para, para ¿no? construir objetivos comunes. ¿no? Eh, es el debate, el, el debate eterno de si una red es un fin o es una herramienta para... También, entonces ahí la alianza y la Lo ¿no? sí mismo, si la alianza Si la alianza es el fin En sí misma, bueno, es cuestionable Yo personalmente lo cuestiono, si la alianza Es una herramienta para conseguir un objetivo Un, un impacto mayor Es totalmente funcional, pero bueno Eso dependerá de cada uno y dependerá De cada situación, eso es un debate Realmente, es un debate que, que, que, que Realmente es muy importante y muy interesante De hacer, pero sí, sí, es eso Solamente Sigamos eh, Quería hablaros ahora un poco de, de, lo que, de lo que se llaman los niveles de construcción de las, de, de la, de las relaciones. Yo he tomado el modelo de, de, de un argentino que se llama Robere, de apellido, no me acuerdo cómo se llama el nombre, ya luego al final sale la referencia, la fuente, Mario, Mario Robere se llama, De habla de niveles de construcción de relaciones entre personas, pero esto mismo yo lo pondría para, para instituciones también, ¿no? Él habla de los cinco niveles de construcción de las relaciones. El primero es reconocernos, tomar, tomar conciencia de que, el otro, que la otra organización existe. Si no sabemos que el otro existe o la otra existe, nunca podremos establecer contactos ni alianzas ni nada con esas personas u organizaciones porque simplemente no sabremos que existen. ¿no? Es la aceptación de que existen otros actores, otras personas. Que pueden ser interesantes o pueden ser incluso, como comentaba aquí, adversarios, competencia, llámelo como quieras Pero cuando tomas conciencia, cuando aceptas que esas personas o esas instituciones están, ya existen para, para nosotros. ¿no? Es la aceptación, el concepto de reconocernos. El segundo nivel es el de conocernos. Vale, ya sabemos que el otro existe. Vamos a ver qué vamos a interesarnos un poquito en qué es lo que hace, quién es ese otro o esa otra, quién es esa orga, otra organización que está por ahí que nos puede interesar o puede ser competencia, pero es ya saber, tener el interés de saber qué es lo que hacen los demás. ¿no? El tercer nivel es el de colaborar. Ostras, ya hemos conocido que esa organización existe, que esa persona existe y me ha interesado y he visto que, que ostras, que hace cosas que pueden ser complementarias o que pueden ser no sé, pueden ser necesarias para lo que yo estoy haciendo pues bueno, ya colaborar es una ayuda de forma esporádica, siempre en concepto de reciprocidad, lo que ahora se llama el win-win este, tú me das una cosa pero a cambio tú me das la otra y yo te doy la otra ¿no? y de esta manera vas avanzando, vas colaborando el cuarto nivel ya es el de cooperar es ya ya no solamente es trabajar de forma esporádica, sino que ya empiezas a compartir actividades, a compartir recursos que tú dispongas, a compartir habilidades, a compartir personas, a compartir, etcétera, conocimientos, etcétera, etcétera. ¿no? Ya es el de la solidaridad para poder alcanzar un objetivo determinado. Y el quinto de los, de los niveles de construcción ya es el de asociarnos ya no solamente es cooperar, sino que ahora ya nos vamos a asociar, ¿no? Fijaros que el primero y el segundo son a nivel simplemente casi de, de descubrir y de investigación, el tercero, cuarto y quinto ya es a nivel ya de ponernos manos a la obra, y el nivel de, y de ponernos manos a la obra para hacer cosas, pues va subiendo cada vez más en el nivel de relacionamiento entre entidades o entre personas, ¿no? Pasas de colaborar a cooperar a realmente asociarnos, para sostener proyectos o iniciativas de forma conjunta. Y generamos la palabra esta, para mí mágica, que es el de la generación de confianza. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la palabra clave para generar éxito en las alianzas, en las relaciones que tenemos con personas o con instituciones? La confianza. El saber que lo que le has pedido a esa otra persona o lo que has acordado con esa otra persona o con esa otra institución, tienes la confianza de que te lo va a hacer, y no solo te lo va a hacer, sino que además te lo va a hacer bien y que va a buscar algo que nos pueda beneficiar a todos. Esa palabra confianza volveremos un poquito más tarde. Insisto, cinco niveles de construcción, tómenlo como personas o tómenlo como organizaciones, para mí es exactamente el mismo, el mismo criterio. Reconocernos, aceptar que el otro existe, conocernos, tener el interés de buscar a, qué estás haciendo, colaborar, ya en unos pequeños atisbos de ver qué podemos hacer juntos, empezar a experimentar, empecemos por algo. El de cooperar, que ya es un paso más, ya, ya nos hemos conocido, ahora vamos a empezar a hacer cosas. Y el de asociarnos, cuando ya hemos visto que podemos hacer cosas juntos, vamos a, ya a trabajar conjuntamente en algo. ¿no? Eso en las organizaciones, para mi criterio, sirve exactamente igual. Esto es de un argentino que se llama Mario Rovere, tiene ya bastantes años esto, pero para mí sigue siendo totalmente válido. Esta es una, diapos una, una, una, una diapositiva que quería presentarles, es un poquitín más, un poco más compleja, tiene un poco más de cosas, pero es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes, mucho más aplicado y simplificado, aunque no lo parezca, al, al cuadro anterior de Mario Rovere. ¿no? Esto es de una gente que si no recuerdo mal son colombianos que se llaman, o argentinos, no recuerdo tampoco, la Piana Consulting, es de 2015, y lo que te hace es que las organizaciones de la sociedad civil, las OSCs, las ONGs, vaya en general, se, el, ellos disminuyen a tres la, la, los niveles, ¿no? que si se fijan ya es más o menos los últimos tres niveles que estábamos hablando antes, ¿no? de colaborar, asociar, crear alianzas o ya trabajar conjuntas por un objetivo común. ¿no? Y aquí como creo que les van a dar esta presentación, tendrán aquí todos los, los diferentes tipos de de oportunidades de relacionamiento conjunto y dónde los van situando. Ellos hablan de que hay como tres círculos concéntricos, el más externo es la, par, la forma más, aquí se lo pongo de fuera hacia adentro, como ven aquí, representa un mayor grado de compromiso. La colaboración requiere un compromiso, pero mucho menos que una alianza y mucho menos incluso que una reestructuración estratégica. Entonces, la primera forma de colaborar como decíamos también antes, pues puede ser acciones coordinadas, cabildeo, lobby conjunto, aprendizaje colaborativo, ceder gente de gente, recursos, conocimientos, etc. O participar en redes. Ese sería el nivel de colaboración. Cuando ya se da un pasito más, concepto de alianza propiamente dicho, que es lo que nos ocupa aquí, pues hay diferentes, muchas otras modalidades, ¿no? Asociarse, crear un consorcio, coaliarse grupos de afinidad, que es algo mucho más, laxico, más, más laxo, patrín, etcétera, programación conjunta, en precio de riesgo y beneficio compartido, etcétera, etcétera. Y el grado máximo de relacionamiento entre diferentes organizaciones es, de, es el de reestructuración estratégica, que puede conllevar pues, fusiones o adquisiciones, si simplemente se fusionan o te, o te jalan de, de otra de esto, o crear incluso entidades nuevas, que pueden ser empresas, pueden ser ONGs conjuntas, para, eh, porque sois tan complementarios son tan complementarios que realmente tienen mucho más sentido si se asocian de forma conjunta ¿cuáles son algunas? yo he puesto cinco aquí de tipologías más habituales pero que no son las únicas como han visto antes, pero estas son para mí las, las digamos quizás las más típicas no pero no las únicas, insisto, esto es muy importante y esto puede, puede relacionarse eh, con, con empresas o también con ONGs da igual, ¿no? bueno hay alguna pequeña variación por ejemplo el tema de franquicias, de franquicias sociales aunque tienen la misma metodología, tienen alguna, alguna connotación un poco diferente, pero bueno, sirven exactamente en mi opinión también para todo, ¿no? Joint Venture, que es una palabra inglesa, eh, que, o sea que una empresa o una asociación con personal, personalidad jurídica propia, se alían para a medio o a largo plazo, generar algún tipo de colaboración conjunta. Es una manera de, institu de institucionalizar perdón, una de estas alianzas que estábamos hablando. La asociación flexible es algo mucho más laxo, o sea, es de más corta duración para un objetivo muy concreto que te juntas con alguien, te asocias con alguien... Y tal como acabas, es eh, te vas. casi como un contrato de obra y servicio. ¿no? Cuando acabas ese contrato o ese servicio, te retiras y te vuelves a tus territorios, a tu campo de, de, de invierno para, para refugiarte. ¿no? El concepto de franquicias o de franquicias sociales, como ahora cada vez se va hablando más, el concepto franquiciador es que tú tienes una idea muy, brand, muy, muy buena, la paquetizas, haces un pequeño paquete y vendes ese paquete a determinada gente que lo quiera replicar n veces. Y tú como franquiciador, pues, cobras por, básicamente, royalties por poder generar esa otra, esa otra metodología. Aquí hay muchos niveles de franquiciado, puede ser un franquiciado completo que simplemente te desentiendes, das el paquete y el otro que se busque la vida, o puede ser que haya un asesoramiento, un seguimiento, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Venture Capital, los Business Angels, supongo que saben lo que es, ¿no? Gente que, de, que tiene, digamos, son fondos de inversión, normalmente privados o de varios Business Angels, que son personas normalmente individuales que tienen capital y que quieren invertir en proyectos sociales, en proyectos culturales, en ambientales, y entran como accionista o entran como socio inversor en, en esos proyectos, en esas organizaciones. Puede ser para la propia organización o puede ser para la realización de un proyecto concreto y que cuando acaba ese proyecto o solo para ese proyecto dentro de una ONG, dentro de una empresa, etcétera, etcétera. ¿no? Está muy enfocada a las startups, supongo que conocen el tema de las startups, empresas nuevas, de nueva creación, organizaciones de nueva creación que necesitan un capital de riesgo para poder desarrollar sus ideas. Eso está muy vinculado ahí. ¿no? Y he querido añadir una al final, que son las alianzas público-privadas, y si se fijan aquí en el paréntesis de puesto y participativas, las alianzas público-privadas son una, una cosa que, una modalidad que últimamente, ya hace unos cuantos años, cada vez se pone más de moda, porque es como las empresas privadas básicamente eh, se alían con entidades públicas para dar servicios a los que las entidades públicas no llegan a dar. ¿vale? Servicios comunitarios, etcétera, etcétera. Y he añadido el concepto de participativas porque cada vez, bueno, esos son las tres P, ¿no? Las, el primero son las tres P, los partenariados público-privados. Yo siempre he añadido la cuarta P, que es los partenariados público-privados participativos. Es decir, cada vez conozco más casos, y de hecho yo mismo formo parte de alguno de esos, en el que se alían una institución pública con una empresa privada y con una ONG. La empresa pública tiene, o sea, la, empresa, la institución pública lo que tiene es la, la necesidad social, la necesidad comunitaria de generar un determinado servicio, o un determinado valor. La empresa normalmente tiene la capacidad de poder desarrollar negocio para dar ese, ese servicio, que es totalmente lícito si se hace dentro de los, de los cánones que se tienen que hacer. Y las ONGs lo que tienen normalmente son los recursos y las capacidades para poder trabajar a nivel comunitario. Si ahí te juntas todo, eso genera mucho impacto y mucho valor sobre los territorios y comunidades. Les pongo un ejemplo en el que yo mismo participo. Eh, nosotros desde la fundación Plan for the Planet en España eh, lanzamos un proyecto en una zona de, de aquí de, de España, en la provincia de Teruel, en Aragón, para, eh, con la administración europea en este caso, a través de unos, pro, de unos programas de desarrollo rural eh, que se llaman la iniciativa LIDER, para generar valor en los territorios esos. La manera que nosotros encontramos de generar valor fue esa zona, se quemó en el año 2009, sufrió un incendio forestal enorme de 10.000 hectáreas, ya sé que para México 10.000 hectáreas es casi nada, pero 10.000 hectáreas de, de bosque quemado son muchas hectáreas, créanme, y allí eh, los, la, Unión, o sea, la Unión Europea en este caso ponía los fondos, nosotros poníamos el conocimiento sobre el territorio, de temas, en este caso, de saber qué tipo de, de acciones se tenían que hacer sobre el territorio, de generar valor eh, en las comunidades muy desfavorecidas de la zona, de educación ambiental, etcétera, etcétera. Pero necesitábamos una empresa que pudiera, en este caso concreto, reforestar las zonas que se habían quemado. Pues entonces, ahí creamos esta alianza público-privado-participativa, en la cual teníamos a la Unión Europea, por un lado a una empresa forestal por otro y nosotros que proporcionábamos todos los conocimientos sobre el terreno. ¿no? Eso realmente ha sido muy exitoso, costoso. Ya les digo yo que un, juntar a una institución europea con una empresa privada y nosotros ha sido de todo menos fácil. Está siendo de todo menos fácil, pero funcionan y realmente se complementan también porque tienen campos de actuación muy diferentes y totalmente complementarios. Yo sigo preguntando si, si hay preguntas, valga la redundancia, porque no sé, o lo estoy haciendo muy bien o realmente... Más bien, más bien, Jordi. Bueno, pues venga, sigamos. Esto es lo que les decía antes de, de las alianzas según los objetivos que busquemos. Las alianzas tienen que tener algún sentido. Si no tienen sentido las alianzas, mi recomendación recomendaciones no gastar ni tiempo, ni recursos, ni dinero, ni, ni neuronas en buscarlas ¿no? Y las, tipologías de, de las principales tipologías de alianza se pueden resumir en tres. Y sirven igual, insisto, para personas, para autónomos, para ONGs, para pequeñas empresas, sirven exactamente igual para todos, en mi opinión. Las tres grandes, uh, los tres grandes digamos, grupos de, de tipologías de alianza serían las alianzas para ventas y marketing. Los objetivos es incrementar las ventas sin necesidad de hacer nuevas inversiones, en costos indirectos. Tan sencillo como eso. Es decir, tú buscas otras empresas que tienen algo, acceso a clientes, que tienen, yo qué sé, distribución, etcétera, etcétera, y que te permita con esa alianza en la cual ganas, porque la empresa de distribución a lo mejor no tiene tantos productos, solo interesa tu producto o tu servicio, etcétera, etcétera, y te alías con ella. ¿no? Esas son alianzas para ventas y marketing. La otra gran tipología de, de alianzas sería la de productos o servicios y que pueden ser, como, como digo, un monstruo aquí, son eh, enlazar compradores con proveedores y asociaciones que realmente, por, productores, vaya, compradores, proveedores y productores. Ese, ese mundillo de las alianzas de producción y de productos también es un tema muy, muy, muy interesante. Es lo que les decía antes, de que nosotros como fundación aquí en España tenemos la capacidad de levantar fondos para poder reforestar, pero hasta ahora no tenemos una empresa de reforestación. Entonces lo que hacemos es generar estas alianzas con empresas que sí que tienen ese servicio. Y además buscamos varias empresas que pueden generar ese, ese servicio. Y nos aliamos con aquella... Que nos, que nos damos más complemento, que nos interesa más, en el buen sentido de la palabra, en cada momento y en cada territorio por ejemplo, les digo, nosotros lo que buscamos es que siempre estas alianzas generen impacto en los territorios en los que trabajamos entonces, cuando por ejemplo trabajamos en Teruel en la, en la región de Aragón, en la comunidad autónoma de Aragón, nos asociamos con una empresa que, te, que sea de ahí y que nos asegure que el 100% de los trabajadores forestales que van a contratar sean de la zona. Cuando hacemos el mismo trabajo en Andalucía, como estamos ahora mismo en estos momentos desarrollando una iniciativa en el Parque Nacional de Doñana, nos aliamos, estamos ahora en el proceso de licitación, pero nos aliaremos con una empresa que nos garantice que el 100% de los trabajadores que van a realizar esa obra van a ser locales. De esa manera. Aparte de que creas comunidad porque ese proyecto que estás desarrollando está generando un valor real sobre el territorio, de interés sobre el territorio, o sea, no te los pones de en contra, de entrada, porque imagínense ahora que yo me voy a Teruel y me traigo todo, o me voy a Sonora o a Baja California y todos los trabajadores de sus proyectos vienen de Distrito Federal o vienen de, de, de, de Chiapas, me da igual, o vienen de Nicaragua o de Estados Unidos, me da absolutamente igual. Ese proyecto, lo primero que se hace a la gente es preguntar, incluso a nivel político y además legítimamente dirán, ostras, a mí esto no me genera ningún proyecto. Dejo aquí cosas, pero me vienen, o sea, toda la gente que viene son de fuera y se van. Bueno, no, esto es una manera también, por ejemplo, de generar riqueza sobre el terreno. No te creas enemigos y además encima de que dejas el beneficio allí, la gente que lo hace, los sueldos de la gente que lo hace son sobre gente del territorio. Y la tercera de las grandes tipologías de alianza es para investigación y desarrollo de productos. Disminuir el riesgo de desarrollo y aplicación en la producción en los procesos de producción. ¿Para qué vas a desarrollar tú un laboratorio químico si te puedes aliar con un laboratorio químico que ya tiene todas las herramientas para poder desarrollar lo que necesites? ¿O para qué te vas a poner tú a aprender a hacer escultura o hacer teatro si te puedes aliar con alguien que hace teatro, hace escultura o circo o lo que sea, no? Es una manera de buscar el desarrollo de los productos a un bajo coste, porque al final uno de los objetivos perfectamente lícitos de las alianzas es disminuir los costes de producción, de desarrollo de esas iniciativas que tú o vuestra organización estáis haciendo. ¿Sí? ¿De momento? Sí, sí, sí. Me has hecho pensar en, en, en otra conferencia sobre alianzas que, que, que estaba escuchando, en donde ¿no? planteaban que incluso dos enemigos como podrían ser Telefónica y Orange, no, dos como las al menos en España, no sé si las conocéis en México, pero que son como las de competidoras eternas en vender telefonía móvil. ¿no? De, en un momento dado se pueden aliar, ¿no? eh, se pueden aliar juntas para, para construir una antena en, en, en un territorio donde no llega el móvil y se alían durante un tiempo, aunque sean... ¿no? Eh, aunque vez. quieran exterminar entre ellas, sí. <risa> en realidad, pero durante un momento ¿no? eh, comparten una, una causa que, que, les, que, sí. ¿no? que les generará eh, de, ¿no? menos sí, costos sí. o llegar, desarrollar más productos o, o llegar a más clientes. ¿no? Ahí como, como que esas... Pero, pero bueno, también es como con quién compartimos y también me has hecho pensar con quién compartimos valores. ¿no? Por eso vale. también habíamos... ¿Qué, ¿Qué empresas comparten nuestros valores y, y, y pueden hacer que, que el proyecto tenga mayor impacto? ¿no? Y por eso también pensamos que en una de las más esclas de este programa era, era realmente qué valores estamos, más allá de lo que vamos a hacer, ¿no? qué valores hay detrás de nuestros proyectos. ¿no? Eh, Absolutamente de, de acuerdo. De... Es más, yo creo que el factor limitante de las alianzas tendría que ser los valores de la propia institución y de la persona. Mm, en, esto es una opinión mía muy personal evidentemente cada uno de ustedes puede hacer lo que quiera pero yo al menos mi línea roja de creación de alianzas es con alguien que comparta mis valores o yo comparta los suyos me da igual, no quiero ponerme delante yo pero sí que yo no me voy a poner a, no me voy a aliar en ningún caso con alguien que sea contrario a mis valores por decirlo de alguna manera ¿no? pero esto ya es una decisión también personal institucional de definición exactamente de cuáles son tus líneas rojas, cuáles son tus, eh, tus, tus determinados, por ejemplo, abiertamente, nosotros desde la fundación Plan for the Planet, que ahora estoy dirigiendo de forma, bueno, llevo unos cuantos años, pero yo no sé dónde voy a estar dentro de un año, pero ahora estoy aquí, pues una de las decisiones institucionales que hemos tomado es que no nos vamos a liar con ninguna empresa ni con ninguna organización que trabaje con temas eh, relacionados con, con combustibles fósiles. ¿no? Con, uh -huh. con ¿Por qué? Porque los valores... Yo no digo que sean lícitos o legítimos. Eso yo ahí no me pongo. Pero nosotros que estamos luchando contra la emergencia climática, si nos aliamos contra, o sea, con eh, empresas que están generando las mayores emisiones, es un contrasentido. Otros, incluido yo, a nivel personal, podría plantearme en un momento determinado, pero... Si no me alío con estas organizaciones, estoy haciendo un flaco favor, porque si me alío con ellos a lo mejor les puedo cambiar desde dentro. Eso ya depende de cada uno. ¿no? Eso ahí también tiene que ver luego si te, si te pueden usar a ti como greenwashing o social washing o llámale como quieras, pero eso es un debate muy, muy de esto. ¿no? En la fundación Plan for the Planet, lo que hicimos fue preguntarles a los niños, nosotros trabajamos con, mucho con niños, eh, creando, buscando, identificando y capacitando a lo que nosotros llamamos los futuros líderes climáticos, en nuestro caso de España, pero a nivel global en todo el mundo, y les preguntamos a ellos con quién podíamos y con quién no podíamos aliarnos. Y ellos fueron los que crearon la lista negra, y nosotros la cumplimos. Entonces, eh, esa fue nuestra decisión institucional. Pero ya les digo, ya a, veces me queda, a veces me queda la... La pregunta en abierto, porque no tengo una respuesta sinceramente, pero me queda una pregunta en abierta de que con algunos no, pero ostras, si te alías con algunos que aparentemente pueden ser enemigos como decíamos al principio, a lo mejor les puedes convencer y que se unan al carro de lo que tú estés haciendo. Gran debate, no sé, no sé si es el momento ahora, pero... Ya tenemos algún ejemplo, gran, gran tengo un debate. ejemplo para que me des una respuesta al final. Eh, vale. Bueno, yo te lo... pero, pero voy a, voy a dar, voy a, te voy a lanzar una pregunta que, que, me, que nos, nos hace José Antonio Blasco, venezolano, coreógrafo, bailarín. Lo conozco desde hace muchos años, pero sí que ahora está viviendo en México y se apunta al programa. Saludos desde aquí. Eh, me alegra el reencuentro. Pero su pregunta es cuáles serían los rey, los retos mayores para, para lograr una alianza exitosa entre una institución pública, una empresa privada y una ONG, es decir, encuentro los tres sectores. Cualquier retos. ¿tres? Es que el reto el reto es lo que a ver yo lo que decía las ONGs lo que lo que tiene lo que tenemos las ONGs es que normalmente estamos sobre los territorios muy muy muy de base y sabemos perfectamente cuáles son los los desafíos reales, ¿no? Entonces, para mí, como decía, cualquier alianza, sea esta o sea cualquiera otra, cualquiera, tiene que dar solución a algún tipo de, de desafío, tiene que generar un impacto, insisto en esto todo el rato, pero es que lo creo firmemente, que es que genere impacto sobre un territorio o sobre comunidades que habitan en ellos, ¿no? Entonces, a la hora de buscar una alianza público-privada participativa, como decíamos antes, hay que ver varios factores. Primero hay que ver el, el grado de desarrollo de, del Estado, de la administración pública. No es lo mismo una administración pública eh, en, un, en, un, en unos países que en otros. Hay algunos países que, como decía mi, mi mentor también, que se llama Pedro, eh, me decía siempre, ¿no? es que en España, por ejemplo os habéis acomodado porque aquí siempre decís el rey proveerá ¿Sabe? me hacía mucha gracia esto, ¿no? el rey el estado proveerá, o sea, si tú no llegas a una cosa, pues vendrá el estado y pondrá lo que haga falta y proveerá el servicio que, que necesites en otros países eso no se da tan claro el estado es mucho más débil, entonces ahí, en esos casos, en todos ¿eh? pero en esos casos en que el estado es más débil surgen más oportunidades normalmente de generar este tipo de alianzas, por ejemplo no hablo en el ámbito cultural porque no conozco tanto el caso, pero por ejemplo, en América Latina, que la conozco un poquito por suerte, uno de los grandes desafíos es la, la, la provisión de, de agua potable, o sea, el acceso a agua potable y el acceso comunitario, sea, el acceso a agua potable y la capacidad de. Eh, de, de, de de solventar bien lo que serían los residuos de esa agua. ¿no? Como en muchos estados, el Estado, como muchos países el Estado, no es capaz de proveer esos servicios de acceso al agua potable, de la, lo que se han desarrollado son muchas iniciativas comunitarias que generan lo que se llama el acceso comunitario al agua, ¿no? el derecho comunitario al agua. Ahí... Es donde, por ejemplo, surgen muchas oportunidades. El Estado tiene un servicio que no sabe cómo proveerlo porque no tiene capacidades, tampoco tiene capacidades sobre el terreno, que sí que las tienen ONGs, y de repente te viene una empresa eh, que en este caso provea el agua, que tenga servicios relacionados con la provisión del agua, y esa alianza entre los tres te permite generar una muy buena oportunidad para, para, para dar un servicio, un impacto, generar ese impacto en este caso en el territorio, en la comunidad, para poder tener acceso de calidad, continuo, etcétera, etcétera, a, a, a un derecho universal como es el del agua. Hay, hay muchas oportunidades. El hecho es identificar bien cuál es el problema, identificar muy bien cuál es el rol de cada uno de los actores. No es el mismo. El Estado no se tiene que poner en determinados temas. Las ONGs no se tienen que poner a hacer de Estado. Y las empresas, como empresas, tienen que conseguir un beneficio. Las empresas no son ONGs, las empresas son empresas y su objetivo principal es conseguir recursos y es muy lícito conseguir recursos. Lo que se tiene que ver es cómo obtienen esos recursos, pero en el concepto este de las alianzas público-privadas participativas surge la idea de que dices, bueno se podrían aliar, siendo mal pensados, ¿eh? se podrían aliar el Estado con una empresa privada para generar algún tipo de beneficio y luego un tipo de comisión, de COIMA, lo que quieran llamar, no sé cuántos días. Bueno, pues puede ser y puede ser que no. Muchas veces las relaciones se hacen entre personas, no entre empresas. Si las empresas y si las personas son buena gente, las, las, las alianzas son, buena, son buenas igualmente. ¿no? Y allí en ese caso, por ejemplo, el rol de la ONG puede ser de supervisor de esa alianza, de tocar sobre el terreno y asegurar la transparencia, la trazabilidad de todas las acciones que se hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Dependerá de cada alianza, dependerá de cada momento, de cada desafío, de cada país, de cada situación. Pero lo que sí que se tiene que hacer muy bien es, primero de todo, identificar los partners adecuados. Segundo, clarificar muy, muy, muy, muy bien los roles de cada uno de, esa, de esos actores. Y tercero, la supervisión, la trazabilidad y el reporting de todo lo que se está haciendo. Luces y taquígrafos absolutamente en todo, porque es la única manera de conseguir evitar problemas a posteriori. Pero vaya, mi consejo es que cuestan, pero que vale la pena intentarla No yo solamente dir... a ese nivel, ¿eh? sino también a nivel privado. Dime. En, este, en esta pantalla, ¿no? eh, las, alianzas, en esta, las alianzas según el objetivo que busquemos. Yo también eh, me gustaría poner el foco y contextualizarlo un poco en el sector cultural y decir que eh, debemos mirar el objetivo que busca nuestro aliado, ¿no? que siempre nos olvidamos. Nosotros tenemos nuestros objetivos, pero lo que quería hacer fuerza yo con esta masterclass es en, entender que nosotros podemos colaborar con los objetivos de otro. Y es así como eh, ¿no? llegamos a, a, a conseguir aliada, a, a, alianzas. Por lo tanto, decía uno cuando preparábamos la clase y te comentaba ¿no? que a mí es una cosa que me gusta reforzar mucho, que es que, que entender que una escuela, su objetivo no es hacer cultura. Puede sonar rarísimo, ¿no? pero una escuela el objetivo que tiene es educar a niños. Y ahí es cuando, si nosotros vamos con un proyecto cultural a una escuela, no vamos a conseguir que sea un aliado. Si vamos con un proyecto educativo a una escuela, les vamos a, a, a cubrir su objetivo. Y podemos educar con danza, podemos educar con música, podemos educar, pero lo que la escuela está buscando, el objetivo de la escuela es educar. Y una, y una, y una institución, un gobierno local, busca proyectos para su ciudadanía, para todo su ciudadanía. Tenemos comunidades y podemos llegar a, ¿no? a cubrir, pero el objetivo, no como siempre intentar mirar el objetivo de nuestro posible aliado y cómo nosotros desde nuestro proyecto podemos cubrir. ¿no? Una universidad busca generar conocimiento, eh, no generar investigación. ¿no? Nosotros, ¿qué, cono ¿qué conocimientos desprenden nuestros proyectos culturales ¿no? que se pueden pueden aportar? ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo en el año, desde el año 2000 hasta el año 2012 estuve trabajando para una fundación latinoamericana que se llama Fundación Avina. Eh, en esa fundación a mí me tocó durante tres o cuatro años, ya no recuerdo, acompañar una, una red latinoamericana, euro-latinoamericana e, euro o latino-europea-americana, euro, latino, no sé cómo latinoamericana-europea, llámala como quiera, me da igual, que se llamaba Arte y Transformación Social, la red latinoamericana de arte y transformación social. Eso hay una, mira, esto no lo había pensado poner aquí, pero si buscan una, una organización que se llama Viva, tal como suena, Viva Trust, ahí se puede descargar este libro, que es del año 2005, me parece recordar o algo así, o 2006, que se llama así, Arte y Transformación Social. Ahí hay muchos ejemplos de organizaciones culturales, de todos los aspectos. Hay desde circos comunitarios a murgas, a una, a una organización que hacía teatro con etnias, con teatros con la etnia mapuche en, entre Chile y Argentina, o, o gente que tocaba batucadas en Salvador de Bahía, etcétera, etcétera. Y ahí se puede ver cómo estas organizaciones, a través de lo que ellas podían ofrecer, que era vinculado literalmente, directamente con la cultura, lo que buscaban era la transformación social de los territorios en los que trabajaban. Y se aliaban con empresas, se aliaban con organizaciones, con ayuntamientos, con municipalidades básicamente, también con el Estado, para poder llegar al impacto. Nosotros lo que, lo que hicimos desde la Fundación Avina en la que yo trabajaba era ayudarles a crear la red de arte y transformación social. ¿no? Esta gente que trabajaba en cada uno de ellos en sus comunidades diferentes de forma aislada, la fundación en la que yo trabajaba, teníamos la capacidad de conocerlas a todas y de animarlas a que compartieran cosas unas con las otras. Y eso fue uno de los proyectos, yo te, me atrevería a decir, más bonitos que he hecho en mi vida. Porque aparte de que tuve la ocasión de viajar mucho por, por diferentes sitios, no es lo mismo estar en una oficina, con todos los respetos, ¿eh? pero no es lo mismo estar en una oficina... Árida que estar en, en, el, en, el, en el ensayo de Holodum en Salvador de Bahía que tuve la ocasión de estar. Eso no tiene nada que ver ¿no? con la batucada. ese Es uno de los recuerdos más impresionantes que tengo yo en mi vida. Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? de cómo se generan alianzas, en este caso entre pares de gente que estaba en diferentes lugares de América Latina y que tenían el mismo objetivo desde diferentes lógicas y cómo iban intercambiando experiencias entre ellos para ver cómo se habían aliado con empresas, con instituciones públicas, con municipalidades, etcétera, para conseguir maximizar los impactos que ellos pretendían generar. Les recomiendo ese libro, ya se lo, si no lo encuentran yo se lo paso. Compartido porque lo tengo, ya. Ya ¿Eh, lo he ¿perdón? localizado y compartido. Ah, pues perfecto. Yo lo tengo. Se puede descargar en PDF ¿eh? y es bastante fácil de lectura porque son casos separados eh, y vale mucho la pena de leerlo. Algunos ya son un poco antiguos, la mayoría de ellos siguen activos. Yo te diría que el, creo que todos, pero igual me equivoco que hay alguno que haya... Bueno, ahora con este año que hemos tenido ya no ya no me atrevo a decir nada, pero hasta antes de la pandemia famosa, estaban, seguían todos en activos, con lo cual eh, espero, con lo creativos que eran, estoy seguro que habrán encontrado la manera de poder seguir adelante. ¿Sigo, ¿sigo adelante, Tomás? Adelante. Bueno, a ver... Eh, aquí también les quería comentar un, un, unos fenómenos que, que hay con el tema de las alianzas que van surgiendo, ¿no? que son las nuevas economías. Eh, las nuevas economías lo que generan de entrada son alianzas. En, cuando me refiero a nuevas economías, supongo que lo habrán oído, pues están la economía del bien común, Sistema B, como el ejemplo este que les estoy... o b como les estoy diciendo está la economía, la economía azul, la economía verde, la economía naranja, que tiene que ver directamente con temas culturales, etc. Hay muchos temas de, digamos, vinculados a las nuevas economías. Y las nuevas economías, como punto en común, desde diferentes enfoques, pero como punto en común, es que buscan la generación de alianzas de largo plazo para aprovecharlo todo, que nada se pierda, ¿no? todo tiene sentido. Desde la economía del bien común, que lo que unos desechan lo pillan los otros y los que otros desechan los pillan los otros para conseguir ir cerrando el, el, el círculo, eh, hasta, por ejemplo, este caso de, de Sistema B en América Latina o de las B Corp en el resto del mundo, es la misma pero tiene diferente nomenclatura, que lo que generan es alianzas entre ellas. Y con otros actores, desde la lógica empresarial en este caso, ellos siguen siendo empresas, todas las empresas B siguen siendo empresas que quieren ganar dinero, lo que pasa es que incorporan dentro de su propósito, en el propósito de la empresa, de que la, el negocio que tengan tiene que dar solución a algún tipo de reto, algún tipo de desafío en los territorios y comunidades con los que trabajan. Eso está ya muy, muy institucionalizado y yo les recomiendo que miren la página, si están en América Latina, miren la página del Sistema B .org. allí lo podrán ver todos, son ya bastantes empresas que están con esta lógica, desde empresas muy pequeñitas a empresas muy grandes, pero es una nueva lógica de relacionamiento y que vale la pena de estar atentos si su iniciativa es una empresa, porque uno de los fenómenos que se da últimamente más a menudo y que tiene de alguna manera mucho que ver con el tema de las alianzas es que a medida que las personas van evolucionando se van dando cuenta de que muchas empresas están queriendo o actúan como ONGs y muchas ONGs quieren trabajar o actúan como empresas. Entonces ahí se van como, como creando un un revoluto hace unos años, que se le llamó incluso el cuarto sector, que eran todas aquellas empresas que querían colaborar en hacer cosas uh, muy sociales y aquellas ONGs que empezaban a crear empresas, que empezaban a crear cosas. Y poco a poco eso ha ido desarrollándose en, en este tema, ¿no? en este tema de las nuevas economías. Las nuevas economías se basan en la creación de alianzas. O sea, hasta donde no llego yo para poder maximizar el impacto que genero, me alío, me asocio con alguien. no y van desde ONGs que van creando empresas, aliándose con otros para generar impacto, hasta empresas que acaban aliándose con ONGs o que crean sus propias fundaciones o sus propias eh, organizaciones la, no, no lucrativas para crear ese mundo, digamos, cada vez más definido de las empresas sociales, de las empresas B, de las empresas del bien común, de las organizaciones, de las nuevas economías en genérico, ¿no? No es el objetivo de esta charla, ni mucho menos, pero yo les recomendaría eh, que miren mucho. Si me permiten un momento, voy a buscar una, una charla que tengo que dar mañana también de la, de la UBA. Si me permiten, porque ahí hay una, una cosa que, que quiero compartirles. Un segundo, por favor. Y les comparto otra página. A ver si esto le da la gana de conectarse ahora. Ahora no le da la gana. Bien, está aquí. Esta, la ven, ¿no? Esta es una, la hubiera podido incluir aquí, pero me he despistado. Pero ya la, esta es la, una de estas nuevas economías que tiene directamente que ver con los temas culturales. ¿no? Se llama la economía, o la llaman la economía naranja, que es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que ideas se transformen en bienes y servicios culturales. Determinado su valor por contenido de la propiedad intelectual. ¿no? El universo naranja está por la economía cultural y las industrias creativas ¿vale? y por las áreas de soporte para la creatividad. Me interesa esto, ¿no? se divide en tres grandes eh, grupos, las artes y el patrimonio, artes visuales, escénicas, turismo, educación, etcétera, etcétera, industrias culturales propiamente dichas y nuevas tecnologías que, se, que van a, a digamos, a, a maximizar el impacto de las acciones culturales que se hagan. Esta diapositiva la voy a compartir contigo, Tomás, la voy a incluir en la, en la presentación que te voy a mandar después de lo que estoy presentando, porque es una cosa de, vinculada con nuevas economías que va específicamente vinculada al, al sector cultural, y se llama así incluso, economía naranja. Eh, en, algún sitio lo, perdón, en algún sitio lo pone de que el color naranja, eh, no, no, no, aquí, se conoce como naranja porque se asocia este color con la cultura. Yo personalmente lo desconocía, ¿no? pero me ha, me ha hecho gracia de que el naranja se asociara a la, a la parte cultural. Pero esta economía naranja va específicamente vinculada con esto que les estaba diciendo de las nuevas economías, específicamente para el sector cultural. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, por supuesto, porque es, va un poco en contra de, o, o en contrasentido con lo que hablábamos antes. Yo no soy mucho de que las nuevas economías se fijen solo en un sector a mí lo que me gusta, por ejemplo, de, de las empresas B es que se juntan cosas rarísimas. Por ejemplo, el movimiento eh, Sistema B en América Latina está compuesto por organizaciones, por empresas B, pero han desarrollado una iniciativa que se llama el Festival Internacional de Innovación Social. Y lo que juntan es en determinadas ciudades, en este caso de América Latina y de España, que es hasta donde yo sé, donde se han creado esta, estos festivales internacionales, y juntan debates que tienen que ver con la creación de oportunidades, de nuevos de intercambio de conocimientos, etcétera, etcétera, con actividades culturales. Y montan los festivales estos que duran, por ejemplo, yo estuve en el de Santiago de Chile hace cuatro años, eh, sí, en Santiago, y eran tres días en un parque en el que hubo, no sé, igual hubo 50 actuaciones culturales de todos los ámbitos, desde poesía hasta teatro, pasando por música y pasando por, por danza, eh, juntadas con, eh, con charlas muchas veces dadas por las mismas personas que estaban haciendo las acciones culturales. Con lo cual ahí lo que hacías era en un tema que puede ser un poco más aséptico, más árido, como puede ser el de las nuevas economías. Le metías toda la cuestión cultural y eso se hacía mucho más ameno. Y además atraías a gente que de otra manera no te hubieran venido nunca a esas charlas. Venían a ver la danza, venían a ver el teatro, las músicas. Y ya que estaban allí se quedaban y escuchaban a esa gente. La capacidad de transformar a esa sociedad que ha ido, en este caso, por el tema cultural, para que entren en este mundo de las nuevas economías, es enorme. Y de hecho, ya les digo, lo pueden ver en las páginas web de Sistema B, pero se han hecho ya como 15 o 16 festivales de estos, por toda América Latina, en España se hizo uno en Málaga y tuvieron muy mala suerte porque ese día era de un solo día y les llovió a mares. Pero bueno, eso es una cosa que no se puede, que no se puede prever. Vaya, Fue así, es la pura verdad, pero tuvo éxito. Fueron casi 10.000 personas a la de Málaga lloviendo. Imagínense lo que estamos hablando. ¿no? En fin, bueno, ahora para acabar ya con el tema este les quería hablar un poquito de cómo fomentar cómo trabajar el tema de las redes de contactos, el networking. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como les decía antes, la generación de alianzas se basa en la confianza. ¿Se acuerdan de eso que les decía antes? ¿no? Si no hay confianza, las alianzas tienen mucho más peligro de no funcionar. Las alianzas se consiguen con conocimiento. Ahora hablaremos de esto, pero tienes mucha más confianza con, con contactos cercanos, con contactos de tu órbita o con gente que conoce a gente de primera mano que te permitirá llegar a alianzas con esas gentes. James Fowler define eh, el tema, de, de, tiene esta, esta frase que a mí personalmente me gusta mucho, que es que así como el cerebro puede hacer cosas que ninguna neurona consigue por sí sola, las redes sociales, yo he puesto, me he permitido poner lo de, la red, lo de sociales entre paréntesis por lo que les decía al principio, logran lo que una persona no puede hacer en solitario. ¿Te acuerdan esa frase del principio de mi mentor? Lo que Solo aquello que solo juntos podemos hacer mejor, pues va en esta línea. ¿no? Me gusta también la definición de Wes Scheller eh, sobre networking, que es una actividad metódica y sistemática que consiste en buscar contactos con otras personas, establecer relaciones, mantenerlas a largo plazo, todo con la intención de ayudarse y obtener ventajas mutuas. ¿Vale? Esto es de, lo tienen aquí en... En el del libro este de, de establezca contactos a, a, a esto. ¿Por qué les digo eso? Porque una cosa que tenemos que ser conscientes es que todos nosotros, todos, absolutamente todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo de forma consciente o de forma inconsciente networking. Nos estamos relacionando eh, con amigos, con familia, en el trabajo si nos vamos a jugar al fútbol o al pádel o a lo que sea o si nos vamos a la playa o si nos vamos esto o si vamos a comprar o si vendemos algo, todo el rato estamos haciendo networking. Cuando tomamos conciencia de este hecho de que estamos haciendo networking y lo trabajamos de forma adecuada, las alianzas que estemos buscando vamos a tener muchos más candidatos para poderlas establecer con calidad que si no somos conscientes de eso. ¿Vale? Entonces, mi opinión es que trabajar en el networking, trabajar nuestra agenda de contactos de forma, ahora lo hablaremos, de forma consecuente y adecuada, nos va a permitir llegar a esas potenciales alianzas mejor situados. ¿Vale? ¿Nuestros contactos de dónde vienen? Eh, dicen los autores de que la casualidad es casi la mitad de los contactos que tenemos. A mí ahora estoy dando una charla con, eh, para, para gestores culturales de Sonora y de Baja California. Y les prometo que mi viaje soñado es Baja California y Sonora. Es una casualidad. Yo no conocí, cuando Guido me propuso esto, cuando Tomás me propuso esto, perdón, yo no tenía ni idea ni que era con Sonora ni con Baja California. Pero bueno, es una casualidad. Pues ahora yo tengo gente ya en Baja California y en Sonora que puedo en algún momento determinado buscar algún tipo de alianza, la que sea. ¿vale? Pero ya ahí hay casualidad. Pero también el gusto, el gusto por socializar. Una persona muy, muy metida para adentro tiene muchísimas más dificultades perdón para buscar esos contactos que otro. El esfuerzo de la estrategia es una cantidad muy pequeña, pero necesaria. Sobre todo de mantenimiento, porque no solo es hacer contactos, es mantenerlos. Y la capacidad de conectar, el, el arte de conectar, también es otra que es también muy grande. ¿no? Pero a mí me encanta de esta, de, esta, de esta gráfica de que casi la mitad son, vienen del la, de la azar. ¿no? Mark Hunter, que es un, una persona especialista en ventas, en ventas puras y duras, pero una red de contactos no deja de ser vender cosas. Tú lo que quieres es vender cosas. Estamos constantemente vendiendo cosas. Habla de las tres cons del networking. ¿no? La primera es Conciencia. ¿Se acuerdan de antes que hemos hecho el, los grados de relacionamiento, ¿no? de la, tomar conciencia, etcétera? etcétera. ¿no? Saber que nuestra, nuestra red de contactos no es solamente un listado de gente, no son solamente los contactos que tenemos en Facebook. Son personas con nombres y apellidos y que ahora mismo, con el, con el gran boom de las redes sociales, esto ha pasado. O sea, quien no ha caído en la tentación... De, un, de, de, de sumar uh, adeptos, aunque no los conozcas y no vayas a relacionarte nunca con nadie, cantidad versus cantidad, pero lo principal es tomar conciencia de que esos contactos son personas, son instituciones, etcétera, etcétera, y poder, digamos, aprovechar, entre unas comillas muy grandes y de buena onda, aprovechar eh, eso, esas personas que tenemos en nuestras listas de contacto, ¿no? Pero como les decía antes, también está la continuidad de, la relación, de los relacionamientos con esas personas. Si tú haces muchos contactos, pero nunca más ya tienes ninguna relación con ellos, o no cuidas proactivamente esos contactos, pasan a ser un listado. Y cuando tú necesites de esa gente, van a ser extraños para ti. ¿Cómo se hace eso? Allí hay muchas cosas, también depende de las personas. Yo intento en la medida de lo posible, de ir manteniendo contacto con, al menos con aquellos, luego al final les comentaré también una, un, un ejercicio, con aquellos que me pueden parecer más interesantes para los objetivos que yo necesito. E intento siempre eh, estar más o menos en contacto con todos, saber dónde están todos y darme también a conocer a mí dónde estoy yo en cada momento. Eso es la continuidad, las herramientas, ¿no? Y la conciencia más la continuidad lo que generan es eso que estábamos hablando de la confianza. Si tú tomas conciencia de que alguien existe y se lo dices de que alguien existe y se lo vas diciendo de forma regular de que ese alguien existe y que podemos interactuar, se genera esa confianza necesaria para el éxito de las alianzas que creamos. ¿no? ¿Por qué eso? Porque como decía antes, estas personas, estas in, in, que representan a empresas o las empresas que están incluidas en nuestras redes de contacto o de las personas con las que trabajamos o de las personas con las que nos aliamos, tendrán o tienen los recursos o los servicios que nosotros necesitamos para conseguir ese objetivo mayor que estamos buscando. Y como mayor sea el grado de confianza que generamos en ese relacionamiento, mayor será el éxito potencial que podremos alcanzar con esas alianzas cuidar la red de contactos nuestra al final acaba incidiendo directamente en el potencial éxito que esas alianzas que estemos necesitando pueden tener les quería proponer supongo que habrán oído hablar todos del tema este de los seis grados de, de, de separación entre nosotros y cualquier persona en el mundo ¿no? Esto puede parecer una tontería, pero tiene mucha más enjundia de lo, que, de lo que parece, ¿no? Porque para generar alianzas esto es muy necesario. Se habla siempre de los seis grados de, de separación, ¿no? De que tú, siendo el primero, puedes llegar a cualquier persona que te imagines solamente a través de seis personas más de tu entorno. Ahora, muchos autores dicen que con el boom de las redes sociales este, esta, estos grados se han reducido a tres. Yo, como les he dicho al principio... Prefiero el primero, prefiero asegurarme con, el, con los seis grados y llegar bien, que a lo mejor son cuatro, a lo mejor son tres, pero prefiero el contacto con gente que yo conozco y que son de mi confianza antes que en redes sociales, que a veces la confianza se pierde, pero eso depende de cada uno. ¿no? Y aquí les quería proponer un, un juego, que pone un ejercicio, es casi un juego, que pueden hacer o bien de forma individual o bien por grupos si trabajan en grupos o si tienen esto, que es un ejercicio que puede parecer tonto, pero insisto, no lo es, porque te permite generar músculo para en un momento que realmente se quiera generar una alianza o buscar a alguien con que generar una alianza poder, poder llegar hasta él y que consiste tan simple como eso. ¿no? Imagínense cualquier persona con la que quisieran contactar para poder desarrollar el proyecto que están generando o que, o que están desarrollando o que están gestionando, me da igual, el que sea. Y necesitan hablar con Bruce Springsteen o con el bailarín o la bailarina que sea, me da igual, con quien ustedes quieran. ¿no? ¿Cómo llegarían a esa persona de forma real? Evidentemente, casualidad. ¿no? Entonces, aquí, si ven aquí, eh, sí, ven aquí no, nosotros seríamos los amarillos, cada uno de, de, del grupo sería uno de los amarillos, y empiezan a trazar, o cada uno de nosotros empezamos a trazar, diferentes caminos que nos llevan hasta la persona de destino, ¿vale? Y algunos de estos caminos en algún momento coinciden, ¿no? O sea, por ejemplo, este de aquí me ha llegado... ¿Ven la flecha, no? La, la flecha la ven, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? Vale, sí. este de aquí, por ejemplo, o este de aquí, se ha llegado por aquí y se ha llegado también por este camino. Y a este de aquí ha llegado por aquí y ha llegado por aquí, ¿no? Estas personas de aquí, estos puntos de aquí en el medio, porque estos puntos son siempre personas... Son lo, que llama, son lo que se llaman los nodos, los, los hubs. ¿vale? Y estas personas son personas que de forma voluntaria o a veces involuntaria por capacidades y competencias personales tienen mayor capacidad de relacionamiento con otras. Yo les propongo que en este ejercicio no solamente hagan el ejercicio, valga la redundancia, de llegar hasta esa persona que quieren llegar, sino que desarrollen varios caminos a través del cual, preguntando a alguien de mi confianza si conoce a alguien que pudiera conocer a alguien que pudiera conocer a esa persona, pero de forma real, no, no, no de forma... O sea, si lo hacen el ejercicio, les recomiendo que lo hagan de verdad, ¿no? Y que vayan haciendo como varios caminos y si identifican alguna de estas personas que varios de estos caminos coinciden en esa persona, esa persona es una persona de especial interés para nosotros porque es una persona que desarrolla... La, la, los contactos que tiene una mayor capacidad de relacionamiento y por ende una mayor capacidad de conocer a gente con quien poder generar alianzas es decir, la diferencia entre este, que es totalmente legítimo y este o este de aquí, que le llegan por diferentes caminos, es el, este de aquí por ejemplo, tiene el doble de capacidades que este y puede ser una bellísima persona, ¿eh? cuidado, no estoy hablando de esto ¿eh? estoy hablando que por las circunstancias que tiene este de aquí es un nodo al cual he llegado por varios caminos, con lo cual esa persona, diferentes caminos, y todos conocemos a personas así, ¿eh? todos conocemos a personas que cuando tengo alguna cosa en la cabeza digo, ostras, tengo que hablar con fulanito o fulanita de tal para que me diga con quién tengo que hablar. Todos tenemos esta persona en mente. Estos son los nodos. Trabajar con estas personas, aliarse con estas personas puede ser altamente productivo. Yo les recomiendo que hagan este trabajo. Es un trabajo... Uh, personal o en grupo que generen varios de estos itinerarios que identifiquen a estos nodos y hagan, ya que lo hacen, háganlo con casos reales de sus proyectos. ¿no? Que si quieren encontrar a que si quieren encontrarse con alguien, pues lo pueden hacer a través de estos itinerarios. ¿no? Y para terminar, creo, porque no sé qué hora es, uff, ya son las siete y media. Uh, otro de los ejercicios que yo utilizo también y que nos ayuda a a trabajar la red de contactos para, por un lado, no morir en el intento y para otro, tratar de optimizarla al máximo. ¿vale? Yo le llamo los círculos alcanzables, llámenle como quieran. Eh, la premisa es que todos tenemos tendencia a diversificar al máximo los contactos, ¿vale? a los que tenemos acceso, a los que nos apetecería. O sea, la, la, la cosa es acumular contactos, acumular contactos, contactos, contactos. ¿no? Pero si se acuerdan de la norma de las tres cons, esa de la de la de la, de la con, ya no me acuerdo de cuáles eran los tres cons. Perdón. ¿eh? La conciencia, continuidad, y confianza. Confianza, sí. Perdón. Eh, se le tiene que primero tienes que tomar conciencia, no solamente de no solamente reconocerlas, sino empezar a conocerles para ver si son funcionales a tus necesidades, ¿vale? Y luego también la continuidad, darles continuidad. ¿no? Entonces les propongo este ejercicio. ¿Qué es este ejercicio? A ver, tienen que mirar primero el círculo sin el, el gris, miren solamente el blanco. Se ponen ustedes, cada uno de nosotros nos ponemos en el centro. Esto es un ejercicio individual o organizacional. Puede ser perfectamente el mismo. En el centro te puedes poner tú como persona o puedes poner la organización que quieras. ¿vale Da igual, para mi, en mi opinión sirve exactamente igual. Y entonces vas poniendo en, o sea, en unos círculos concéntricos los diferentes grupos de contactos o los diferentes contactos, eso ya es a decisión de cada uno, y los van agrupando por grandes grupos, valga la redundancia. ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les he puesto el ejemplo de amigos, familia, trabajo y carrera, pero puede ser cualquier otro, proveedores, clientes, me da igual, lo que ustedes quieran, eso ya es decisión de ustedes. Y los van poniendo más o menos alejados del centro, de su persona o de su organización, dependiendo de, del interés que tengan para ustedes. No interés lucrativo, sino interés. vale Por ejemplo, intuitivamente yo entiendo que las familias siempre estarán más cerca de nosotros que la gente del gimnasio. Por ejemplo, no a lo mejor no, a lo mejor hay alguien que pone el gimnasio aquí y todo bien, eso depende de cada uno. Cuando ya tengan hecho esto, entonces, cuando vean el volumen de contactos que tendrían que gestionar con la conciencia y la continuidad para conseguir confianza, pongan un círculo hasta donde ustedes tengan capacidad de trabajo, de poder hacer esos tres puntos con calidad. Es decir, yo tengo capacidad para poderme relacionar con todos los de mi colegio, con los amigos de amigos, eh, con, con, la, con mi familia pero en cambio con los profesores de la carrera pues los tengo un poco más lejos porque no tengo tanto interés en el trabajo los clientes los tengo aquí por la razón que sea los proveedores aquí y miren a ver si son capaces de gestionar de forma conveniente conf, eh, la confianza, la con conciencia continuidad para generar esa confianza ¿vale? ¿qué es lo que pasa normalmente? Que todos, absolutamente todos, tenemos tendencia de poner todos estos grupos aquí, ¿vale? aquí, lo más cerca posible. Y entonces es cuando pasa de que realmente no tenemos capacidad cada uno de nosotros para poder gestionar de forma conveniente esos contactos que hemos puesto tan cerca. Entonces, la habilidad de cada uno de nosotros es poner a estos grupos de interés que pueden cambiar en determinadas circunstancias y en determinados momentos, por ejemplo, ahora mismo yo he puesto aquí en este cuadro la gente del trabajo aquí, pero a lo mejor en un momento determinado todo el trabajo lo pongo aquí, porque por cualquier cuestión me interesa mucho más trabajar con estos. Y la gente de la carrera pues la pongo más lejos, pero en otro momento me interesa contactar con antiguos alumnos. Pues venga, los ponemos más cerca. ¿Me explico lo que les quiero decir? Y toman conciencia de cuáles el grado de trabajo, de disponibilidad que tienen para conseguir mantener la calidad, la confianza de los contactos, de su red de, de, de contactos. Eso, insisto, contribuirá de forma directa a la calidad de las alianzas que ustedes pueden generar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Esto es un ejercicio, créanme, mucho más interesante y mucho más importante de lo que, de lo que, de lo que parece. Porque si no te haces trampa a ti mismo, si no te haces trampa al solitario, verán que tenemos tendencia absoluta, siempre innata, de ponerlos todo lo más cerca posible de nosotros. Y al final tenemos un meollo de cosas ahí pegaditas a nosotros que al final no somos capaces de gestionar, que no tenemos las herramientas para gestionar y, que cuando, y te das cuenta después cuando necesitas alianzas de calidad, que no has desarrollado la confianza con esa gente y tienes que empezar de cero. Entonces, la habilidad nuestra es ir moviendo estos grupos de interés dependiendo de los intereses que tengamos en cada momento. Es más, podemos hacer un cuadro de estos, en lugar de ponerlo aquí por esto, pues por proyectos en una organización, por ejemplo, y que yo sea un proyecto, me lo invento, abrir un teatro en, en Baja California, me da igual donde sea, ¿no? Entonces, aquí ponemos nuestros contactos y vamos viendo cómo nos estructuramos alrededor nuestro, alrededor, en este caso, del proyecto de abrir el teatro. Y dependiendo de esto, vemos cuáles son más útiles o no a nosotros y hasta dónde nosotros podemos generar el trabajo para mantener esos contactos de calidad que puedan ayudarnos a generar impacto a través de alianzas. Bueno, eh, resumiendo, para ya acabar del todo, seis, cinco o seis ideas fuerza de las que me gustaría que se quedaran de esta charla. Lo primero es esto, ¿no? Aquello que solo juntos hacemos mejor, diversidad y a distancia. es alianzas. Esto que estamos hablando son alianzas. El marco. Las alianzas ya tienen un marco ahora establecido global y reconocido y aceptado. Los ODS. Puede haber más, pero ya hay marcos. Ciñámonos a eso. Aprovechemos esa oportunidad que ahora nos dan la, las diferentes instituciones, ¿no? Ser consciente de los beneficios que nos generan las alianzas y trabajar en función de eso. No solamente a nosotros, sino que generen el impacto que les estoy diciendo. Si no generan impacto las alianzas, si no generan beneficios, yo les recomiendo que no gasten el tiempo en eso. Dedíquense a otras cosas. No vale la pena. Eh, perder nuestros miedos. Olvidémonos de nuestros miedos. No seamos generosos. La palabra generosidad en el concepto de contacto, en el, en el concepto de alianzas es... Básico, es importante. Tú recibirás más como más des. Y esto es una norma que en mi experiencia es sine qua non. Perdamos la, el miedo a, a dar. El concepto este de relacionamiento, reconocerse, conocerse, colaborar, asociarse, eh, cooperar y asociarse. Son grados que se tienen que ir discerniendo. Vale la pena tenerlo siempre en mente. El tema este de sacar el máximo provecho de nuestras redes. Ser lo, tener las redes lo más cuidadas posibles porque van a ser una herramienta imprescindible y efectiva para la generación de alianzas. Y por último, sacar el máximo de ingeniería organizacional a nuestras instituciones, adaptarlas lo mejor posible para la generación de alianzas y ser lo más funcionales posibles con aquellas alianzas que nosotros necesitemos generar. A lo mejor nuestra organización o nosotros mismos no estamos preparados para preparar para generar un impacto en un proyecto nosotros solos adaptémonos mentalmente o institucionalmente organizacionalmente a ese nuevo desafío de la generación de alianzas y con esto por mi parte yo ya acabo, me he alargado un poco más Guido ya, ya Tomás, coño Tomás, me he alargado un poco más, porque, más por los minutos extras no, no, no eh, súper acertado, eh, yo creo que con este ejercicio nos has dado la clave eh, es todo un reto hacer ese ejercicio y yo creo que además es el ejercicio de esta semana ¿no? eh, también da un poco de vértigo ¿no? darte cuenta que realmente tan solo haciéndolo vas a se, se ve claramente ¿no? la capacidad que tiene el ejercicio de, de, de, de planificar ¿no? eh, el trabajo y sí, la, lo que las... Las alianzas, la generación de alianzas, hay una parte de casualidad, por supuesto, de que se te cruza alguien en un momento determinado que, que te puede ayudar, pero sobre todo, si yo tuviera que decir una cosa, es ser consciente de que puedes generar alianzas. El día que te des permiso a ti mismo para generar alianzas, a partir de ese momento las vas a hacer. Si tú no te das permiso a ti mismo para generar alianzas, no lo vas a hacer nunca, por mucho que, que practiques. ¿no? Y integrarlas dentro de la planificación del propio proyecto, ¿no? Absolutamente, es una absolutamente. Fundamental, eh, que son las que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. Eh, tan solo como una pequeña chispilla ahí, como que también me gusta decir que detrás de cualquier conversación, ¿no? Puede haber aliado, no perdamos la posibilidad de conversar con alguien, de no. dedicarle tiempo, de, de, ¿no? de acudir a una cita, porque nunca se sabe dónde hay un posible aliado. Absolutamente de acuerdo. Es esos dos conceptos, darse permiso para hacerlo y, y, lo, de, y lo de los niveles de, de, de, de relacionamiento. Reconocerse, conocerse, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que estás diciendo tú nunca sabes de dónde te puede venir pero tienes que estar preparado para que eso pase y si estás preparado pasará, de una forma o de otra, pero pasará simplemente porque, porque estás preparado para, para cazarlo para, para pillarlo al vuelo ¿no? Esa es, eh, y, y sobre todo yo insisto en eso porque me parece una tontería pero insisto en dos cosas perder miedos no es malo alia, aliarse con alguien, al contrario tienes que estar atento también evidentemente porque a veces puede venir alguien que te pueda intentar colar cualquier cosa, a ver si nos entendemos. O sea, no todo, es, no todo es perfecto, pero bueno, ahí está también tu experiencia. Pero perder miedos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, darte permiso. Esto es muy importante. El día que te des permiso para ampliar cosas, para ampliar horizontes, pasarán las cosas. Pero bueno, eso ya... Digo, eso es lo mismo que lo que acabas de decir tú antes de incorporar las estrategias es darse permiso a la organización para tener estrategias Ay, para tener, perdón, alianzas con lo cual es lo mismo este, si siempre estamos dando vueltas a lo mismo y mi recomendación final y con esto de verdad acabo, a no ser que haya preguntas es eh, mantener la base de, de relacionamiento que tengas tú lo mejor actualizada posible a veces da pereza lo reconozco, a veces dices, ostras, tengo que escribir a no sé quién, no sé cuántos romper ese tabú de la pereza porque nunca sabes dónde están las cosas y a medida que vayas manteniendo contactos con gente es más, el mantener contacto con gente de forma más o menos regular continua, como decía el, el tema de las tres cons te despierta en tu cabeza de que cualquier cosa que sabes ya te dices, ostras ese tipo o esa tipa que estaba allí hace esto pues vamos a por ahí y eso te lo da la continuidad porque si no te olvidas de ellos pero bueno muchos ánimos que esta, esta pandemia se acabe pronto para poder salir a, a, a tomar cervecitas y a encontrarnos con aliados. Eh, muchísimas gracias Jordi. En, para todos los, el resto de participantes, no nos vamos, hoy ha sido la última Masterclass, ya han acabado los webinars, pero no os preocupéis, seguiremos en contacto con todos vosotros vía correo electrónico. Queda una segunda etapa a partir de enero en donde vamos a entablar estos entornos colaborativos eh, con todos vosotros. Eh, vamos a abrir el aula online con todas las, las masterclass y las conferencias y los espacios de contagio que hemos programado para que los tengáis a mano y sigáis trabajando. Eh, os esperamos en méxico.org. Seguimos online. Y muy pronto os volvemos a escribir como con las nuevas etapas. Muchísimas gracias de nuevo, Jordi. Un honor, un placer. Encantado. Y... Me gustaría veros las caras a todos. No tengo esa oportunidad, pero, pero bueno, encantado. Bienvenido de... con... a la familia Bajo Radar. Perfecto, yo le enviaré a Tomás esta presentación, que supongo que la compartirá. En la presentación está mi correo. Si necesitáis alguna cosa, mmm... ya sabéis dónde encontrarme. Paréntesis. Ahora mismo estoy haciendo networking. <risa> aprovechenlo. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias, Jordi. Hasta gracias. luego.